Hola a todos y bienvenidos a Danze, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas afines a ella. El día de hoy nos concentraremos en la cuarta parte de hormonas. No olviden que pueden seguirme en las siguientes redes sociales. ¿Qué veremos? ¿Qué son los neurotransmisores y cuáles son los más importantes? ¿Cuáles son consideradas las hormonas de la felicidad y su importancia? ¿A qué se debe el estrés, la baja de ánimo, depresión, adicciones, entre otros desórdenes en el ser humano? Y por último, ¿técnicas para mejorar el estrés? No siendo más, comencemos. No olvidemos que contamos con el patrocinio de Industrias el Reflejo, limpieza y calidad que brilla. Es una empresa de calas, Nizales, que se encuentran ubicada en Colombia. Veamos algunos de sus productos estrella. Gel antibacterial, alcohol imputable, jabón líquido, amonio cuaternario y, ¿por qué no?, el hipoclorito de sodio. Estos y más productos los pueden encontrar. No olviden visitar su página web y los teléfonos para contactar. Veamos entonces qué son los neurotransmisores. Definamos. Son sustancias químicas creadas por el cuerpo que transmiten señales, es decir, información desde una neurona hasta la siguiente a través de unos puntos de contacto llamados sinapsis. Entonces, para que haya conexión entre las neuronas, debe haber sinapsis entre ellas. Ahora, veamos algunos neurotransmisores de importancia, o los principales. Empecemos con el primero. El primero se llama serotonina. Este neurotransmisor es sintetizado a partir del tritofano, un aminoácido que no es fabricado por el cuerpo, pero que debe ser aportado a través de la dieta. Es comúnmente conocida como la hormona de la felicidad, porque los niveles bajos de esta sustancia la depresión y la obsesión. Pertenece al grupo de las indolaminas. Ahora tenemos la siguiente o el siguiente neurotransmisor, que es la dopamina. Es otro de los neurotransmisores más conocidos porque está implicado en las conductas adictivas y es causante de las sensaciones placenteras. Sin embargo, entre sus funciones también encontramos la coordinación de ciertos movimientos musculares, la regulación de la memoria, los procesos cognitivos asociados al aprendizaje y la toma de decisiones. Veamos el siguiente neurotransmisor. El siguiente son las endorfinas. Son aquellas que permiten liberar en nuestro cuerpo algunas sensaciones de placer y euforia. Algunas de sus funciones son promueven la calma, mejoran el humor. Reducen el dolor y retrasan el proceso de envejecimiento o potencian las funciones del sistema inmunitario. Siguiente, la adrenalina. Es un neurotransmisor que desencadena mecanismos de supervivencia, pues se asocia a las situaciones en las que tenemos que estar alerta y activados porque permite reaccionar en situaciones de estrés. En definitiva, la adrenalina cumple tanto funciones fisiológicas, como la regulación de la presión arterial o del ritmo respiratorio y la dilatación de pupilas. Como psicológicas, mantenernos en la alerta y ser más sensibles ante cualquier estímulo. Siguiente neurotransmisor, la noradrenalina o también conocido como norepenifrina. La adrenalina está implicada en distintas funciones del cerebro, mientras que la nonadrenalina se asocia a la depresión y a la ansiedad. Esto es importante. Ahora sigamos con la siguiente. Glutamato es el neurotransmisor excitatorio, excitatorio perdón, más importante del sistema nervioso central. Es especialmente importante para la memoria y su recuperación y es considerado como el principal mediador de la información sensorial motora cognitiva y emocional de algún modo estimula varios procesos mentales de la importancia esencial ahora tenemos el siguiente GABA el GABA actúa como un mensaje inhibidor por lo que frena la acción de los neurotransmisores excitatorios. Está ampliamente distribuido en las neuronas del córtex y contribuyen al control motor, la visión, regular la ansiedad, entre otras funciones corticales. Y por último, y no menos importante, está la acetilcolina. Ese es el primer neurotransmisor que se descubrió. El hallazgo tuvo lugar gracias a Otto Loewi, un biólogo alemán que ganó el premio Nobel en 1936. La acetilcolina ampliamente distribuida por la sinapsis del sistema nervioso central, pero también se encuentra en el sistema nervioso periférico. Algunas de las funciones más destacadas son, participa en la estimulación de los músculos, en el paso del sueño a vigilia y en los procesos de memoria y de asociación. Pueden ver entonces la gran importancia de cada una de ellas. Ahora vamos a concentrarnos en las que se conocen como hormonas de la felicidad. Ya hemos visto algunas de ellas, pero vamos a profundizar un poco sobre cada una. Entonces tenemos como primera la dopamina. Es una hormona y neurotransversor. Se asocia con el sistema del placer del cerebro, suministrado por el, el refuerzo físico y también ayuda mucho al foco de atención y la memoria. ¿Cómo podemos ejercitar la dopamina? Haciendo ejercicio, durmiendo bien y en algunas veces en celebraciones como los cumpleaños. Siguiente hormona de la felicidad se llama oxitocina conocida como la hormona del amor, ya que sus funciones están vinculadas con las relaciones sociales y el placer que las causa. También es fundamental en el parto y la lactancia. Otra hormona importante, la serotonina. La serotonina ayuda en la inhibición del enfado y de la agresión. El humor también ayuda en el control del sueño y parte de la sexualidad. Tenemos que tener en cuenta también lo siguiente. Para despertar la oxitocina se deben tener pensamientos positivos y dicen que la parte de estimulación, la parte de afecto y abrazos ayuda demasiado. En la serotonina aparece la parte de la gratitud, recordar buenas experiencias que se han vivido anteriormente y la práctica de la bondad también la incentiva. Por último tenemos la endorfina son sustancias producidas por nuestro cerebro como una estructura muy similar a los opáceos morfina y opio. Actúan como potentes analgésicos y estimulan los centros de placer. Cuando estas situaciones de satisfacción contribuyen a eliminar el malestar. Entonces, la dopamina, la oxitocina, la serotonina y la endorfina son hormonas muy importantes y un desbalance de cada una de ellas puede generar cosas como pueden ser. Vamos a mirar ahorita la parte de la depresión, el estrés, entre otras cosas. Es muy importante que haya un control en ellas. Entonces vamos a ver. Causas de la depresión. Una de las mayores causas de la depresión viene relacionada con una tiroides baja o lo que se conoce como un hipotiroidismo. Esto genera tristeza, cansancio y eh, males estados de ánimo. Otra causa de la depresión viene con la serotonina baja. ¿Por qué? Porque hay un desajuste y la baja proporción de ella hace que se caiga en tristeza, desaliento y ganas de desarrollar cosas. Entonces la depresión... Viene desarrollada también por hecho. Es importante entender que cuando hay un desequilibrio de las hormonas, todas ellas afectan el funcionamiento biológico y fisiológico del ser humano. Entonces, la depresión se genera por causa, en este caso, de deficiencia de estas. Ahora miremos la causa de las adicciones. Sabemos que existen diferentes tipos de adicciones, como son los juegos, las redes sociales ahora, en todo lo que tiene que ver también con la droga y el alcohol. Muchas de estas adicciones son generadas también por relación con las hormonas. Podemos ver qué puede ocurrir si tenemos una dopamina alta. ¿Por qué? Porque esto libera todo lo que tiene que ver con ansiedad y el deseo de satisfacer Toda esa parte, la dopamina, hace que se genere el deseo de generar adicciones. Otra, una endorfina alta. Como hemos mirado, la endorfina se basa en todo lo que tiene que buscar con la satisfacción y el placer. Entonces, como se busca mantener en ese estado, si se mantiene una endorfina alta, se puede llegar a caer en adicciones. Entonces, mucho cuidado con el manejo de estas hormonas. Miren que el desbalance de unas proporciona adicciones. Ahora veamos el estrés. El estrés puede ser generado por varias causas. Pero primero tengamos en cuenta que la amígdala y el hipotálamo forman parte de él. Vamos a analizar cómo ocurre esto. Cuando la amígdala envía una señal de socorro, el hipotálamo activa el sistema nervioso simpático, enviando señales a través de nervios autónomos a las glándulas suprarrenales. Estas glándulas responden liberando la hormona epinefrina, también conocida como adrenalina, al torrente sanguíneo. Cuando la epinefrina circula por el cuerpo, produce una serie de cambios fisiológicos. El corazón late más rápido de lo normal, mandando más sangre a los músculos, al corazón y los órganos vitales. La frecuencia del pulso y la presión sanguínea también aumenta. Teniendo esto en cuenta, debemos saber que todos estos cambios ocurren tan rápido que las personas ni siquiera son conscientes de ellos. De hecho, las interconexiones son tan eficientes que la amígdala y el hipotálamo inician en cascada, esa cascada, incluso antes de que los centros visuales del cerebro hayan tenido la oportunidad de procesar completamente lo que está sucediendo. Por esta razón, las personas son capaces de saltar alejándose de la trayectoria de un coche que se aproxima, incluso antes de pensar en lo que están haciendo. A medida que la elevación inicial de epinefrina va disminuyendo, el hipotálamo activa el segundo componente del sistema de respuesta, el estrés, conocido como el eje HHA, hipofisario y adrenal. Esta red formada por el hipotálamo, la hipófisis, glándula y las glándulas suprarrenales. Es una forma de respuesta debido a todos estos cambios que están sucediendo de forma tan rápida. Otra causa que puede generar mucho el estrés es una serotonina de exceso. Esto dispara toda la parte de la ansiedad y empieza a desequilibrar el organismo, empezando a, a funcionar de forma diferente. Entonces, es importante tener en cuenta lo siguiente. Todas las hormonas en exceso o defecto pueden descontrolar el comportamiento del ser humano, ya sea generando Ansiedad, depresión, estrés, adicciones, entre otras cosas. Entonces es importante buscar un equilibrio en cada una de ellas para llevar una vida sana y tranquila. Y que el cuerpo se encuentre en completo bienestar. Para ello existen algunas técnicas para combatir el estrés. Y no solamente el estrés, pueden reducir la parte de ansiedad, depresión, entre otras cosas. Técnicas para combatirlo. Tenemos, como primera, y muy importante, la meditación. Respiraciones profundas de 10 a 15 minutos en la mañana ayudan mucho a combatir el estrés y todos los ataques de ansiedad. Una segunda técnica importante es ejercitarse. El hacer ejercicio oxigena y mantiene en estado de equilibrio cada una de estas hormonas. Siguiente. Leer leer mantiene enfocada la mente, nos concentra más, ayuda a mejorar la memoria y también permite disminuir todos los ataques de ansiedad y de estrés. Y por último, las relaciones, todo lo que tenga que ver con el apoyo social, toda esa parte de afecto, relaciones, todo esto permite mantener un equilibrio y no caer en el estrés. Fuimos patrocinados por Industrias El Reflejo. Limpieza y calidad que brilla. Les voy a dejar una pequeña reseña de nuestro patrocinador.